Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Tratamos de llegar justo a las siete en punto, pero estamos un poquito tarde. De todos modos, bienvenidos al estudio de esta noche en el libro de Corintios, capítulo 14 Estamos estudiando la palabra de Dios como todas las noches. Bueno, el día de hoy el tema está relacionado con el hablar en lenguas. Como la palabra de Dios es nuestro guía, nuestra orientación en todo lo que nosotros quisiéramos aprender y no hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir, sino hacer que ella nos diga a nosotros lo que nosotros debemos decir a los demás o aprender de ella para poder predicar su evangelio. La Biblia está tratando temas relacionados con la vida cristiana. El libro de Corintios es un libro relacionado a la praxis cristiana y sin duda el apóstol Pablo, después que el evangelio se había predicado, era necesario dar algunas orientaciones al pueblo de Dios y al creciente, a la creciente agrupación cristiana, lo que Dios requería y seguramente lo que Dios buscaba. Cada bendición que muchas veces llegaba a la congregación o a la iglesia, a veces era convertida en un problema. Y lastimosamente, así como, por ejemplo, cuando el, el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio y muchos de ellos sin ser judíos habían recibido el Espíritu Santo, sin ser judíos significa sin haber sido circuncidados. Entonces, se convierte en un problema para saber si realmente Dios está permitiendo que el Evangelio de Cristo llegue a aquellos que no eran circuncidados. Entonces, eh, el apóstol Pedro es, Pedro es confrontado en Jerusalén y finalmente una bendición se había convertido en un pequeño problema. Y por supuesto, algunos no querían que el Evangelio de Cristo llegara fuera de los judíos. Dios, quien abre las oportunidades y muestra a los corazones el camino que cada uno debe seguir, mostró finalmente al apóstol de que ellos habían recibido el Espíritu Santo y es más, habían manifestado como una de las pruebas de que el Espíritu Santo estaba en ellos, juntamente con otras personas que habían, se habían reunido y que seguramente hablaban en otras lenguas, Dios se manifestó hablando en lenguas. Y hablar en lenguas correctamente orientada dentro del contexto de la, de la interpretación de la palabra de Dios estaba en relación de dar a conocer el mensaje de Cristo. Por ejemplo, en el Pentecostés sucedió algo también muy parecido, un poquito antes de lo que acabo de mencionar, los discípulos habían estado reunidos esperando la unción del Espíritu Santo y justamente en la fiesta del Pentecostés descendieron como pequeñas lenguas de, de, de fuego sobre las cabezas de cada uno de los discípulos que estaban reunidos y una manifestación del Espíritu Santo fue que comenzaron a hablar en las lenguas de muchos de aquellos que no conocían la lengua hebrea o que habían venido y seguramente hablaban la lengua hebrea porque habían venido a adorar a Jerusalén pero al mismo tiempo escuchaban ahora a los discípulos hablar en las lenguas de ellos y ellos entendían estas lenguas o la manera como ellos hablaban en el lenguaje de personas que sin duda ellos no sabían que ellos hablaban una lengua distinta. Dice ellos escuchaban la palabra de Dios eh, en el lenguaje original de ellos, porque el Espíritu Santo al darles que hablaran del amor de Jesús y de su misericordia y de su sacrificio, ellos entendían el mensaje en su propio idioma, a pesar de que muchos de ellos estaban hablando hebreo. Pasaron los años, las relaciones entre las iglesias dentro de ellas, algunas se volvían tensas y otras de alguna manera habían perdido su sentido especial respecto a la función que Dios les había dado, que era predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, tal como los había encomendado el Señor Jesús. Entonces las iglesias al establecerse comienzan a tener ciertos problemas, comienzan a tener ciertas vicisitudes, especialmente desacuerdos relacionados con privilegios o dones que Dios había dado a la iglesia. Y uno de estos problemas era el don de lenguas. La manifestación del espíritu se daba y ciertamente cada vez que se manifestaba el espíritu, muchos de ellos hablaban en lenguas pero comenzaron a utilizar este privilegio de poder utilizar las lenguas como manifestación del Espíritu para dar a conocer el Evangelio, de hablar lenguas que no, no necesariamente eran entendibles. Entonces comenzó a suceder aquello que nosotros conocemos los teólogos como la glosolalia, el hecho de hablar diferentes lenguas pero sin saber qué cosa es lo que dicen. No sé si usted ha participado alguna vez de un mensaje o una predicación de algún eh, gran predicador por allí, como Dante Gebel o por ejemplo el señor Maldonado o cualquiera de esos grandes carismáticos predicadores y están a veces predicando el evangelio y comienzan a hablar lenguas medio raras o comienzan a pronunciar algunas sílabas de palabras poco desconocidas. Entonces la pregunta que el apóstol comienza a hacer a todos los que están siendo descritos en el capítulo 14, dice, si tú vas a hablar en lengua como manifestación del espíritu que sea para edificar la iglesia... Y no simplemente para demostrar que tú tienes el espíritu. En otras palabras, que no sea un acto teatral aquello que nosotros debemos hacer cuando el Espíritu Santo llega a la persona que simplemente habla eh, cosas, no voy a decir incoherencias, pero dice cosas y no necesariamente las cosas que dice son entendibles o son legibles. Ahora, si yo quiero manifestar que el Espíritu Santo está conmigo, definitivamente hay otras maneras como el Espíritu se puede manifestar a través de la bondad, del amor, un buen trato. Eh, no reprensión necesariamente, pero sí de repente un acto de bondad hacia las personas o alguna ayuda o alguna orientación con la luz del Espíritu Santo, e enseñar adecuadamente la palabra de Dios. Entonces el apóstol les pregunta en el versículo 26 del capítulo 14, primero 1 Corintios, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tienen interpretaciones. Si van a hacer todo eso, dice el apóstol, hágase todo para edificación. Si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos o a los tres, a los más tres, y por turno, y uno interprete. En otras palabras, no hagamos todo un teatro, un barullo que no tenga ningún sentido. Hoy en día se utiliza el don de lenguas como para prueba de que tú tienes el Espíritu Santo, pero no sabes realmente qué dices lo que está buscando el apóstol Pablo, que esto no se convierta en simplemente un acto un acto teatral. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o para tres, pero que alguien lo interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Si quiere manifestar o que cree usted que la manifestación del Espíritu Santo está en usted para hablar en lenguas, pues hágalo cuando está solo, pero no lo haga teatralmente en la iglesia. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás Juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, pues calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan, no están todos y, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Maravilloso el mensaje de Pablo cuando él dice que los mensajes o la manera como nosotros debemos de reconocer el mensaje de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, sea por profecía, sea hablando lenguas o haciendo alguna enseñanza, que sea con, con orden y con eh, sencillez. Alguna vez tuve el privilegio de asistir a una reunión pentecostal donde acostumbran muchos, muchos grupos religiosos o algunos hermanos en su reunión manifestar de manera audible su forma de adorar. Por ejemplo, comienzan a hablar en diferentes lenguas que no uno no entiende, pronunciaciones un poco salidas del idioma y que finalmente no son ni de uno ni del otro y que supuestamente ellos están siendo o manifestando que el Espíritu de Dios lo hace. No me cabe ninguna duda que esas manifestaciones son simplemente una forma personal de querer decir a los demás, mira, estoy siendo un adorador e excelente porque estoy hablando lenguas raras, y por tanto, créeme, créeme de qué, porque sencillamente es una manifestación teatral o externa, que no necesariamente es plena y pura manifestación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, bueno, si alguno quiere hacerlo o lo hace realmente por la obra del Espíritu Santo o por su propia voluntad, no lo haga en público para no crear confusión. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las sinagogas porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Antiguamente las mujeres no podían hablar en público, era una ofensa para, la, para los varones ver a las mujeres hablando en público. Parte de, este, de estas consecuencias del pecado que hoy nosotros todavía seguimos luchando porque creemos que las mujeres y los varones tenemos diferentes derechos. Bueno, ahí dice el apóstol Pablo, para que no haya problemas, ni tampoco confusión, ni con las lenguas, ni con las profecías, ni con el gritar en congregación y hacer todo un barullo, ni que las mujeres comiencen a reclamar o a hablar cosas por el estilo y crean confusión, por favor, dice el apóstol Pablo, si quieren... Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si bien el, Pablo, el apóstol Pablo dice que delante de Dios la mujer y el hombre somos iguales, lo que está tratando de Pablo de decir es que si estás en la congregación y allí no se permite a las mujeres hablar, pues por favor cállate para que no haya ningún problema. Ya después en casa le preguntas a tu marido lo que tú necesitas. Así era la costumbre, no necesariamente ese era correcto. O sea, que las mujeres no hablaran, no era lo que Dios quería. Pero era costumbre que las mujeres no hablaran en la congregación, pero ahora, a raíz de esas manifestaciones del Espíritu, las mujeres comenzaron a hablar y se comenzó a causar un problema en la iglesia. ¿no? Era como el hombre que se rapaba la cabeza o que la mujer no se cubría la cabeza, definitivamente era un problema. El apóstol Pablo está tratando de que el cristianismo se desarrolle dentro del contexto lo más fácilmente posible, lo más llevaderamente posible y que la iglesia no sufra una cantidad de problemas que ellos mismos estaban creando. Dice si acá, entonces, ¿acaso ha salido, ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que es, que lo que es, os escribo, son mandamientos del Señor, más el que ignore y quiere ignorarlo, pues ignore. El apóstol Pablo no se hace problema. Trata de que cada uno entienda, busque y, y, y, y desarrolle de alguna manera un cristianismo que sea dentro de una comunidad llena de generosidad, de bienestar, de tranquilidad, de buenas relaciones. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este, este concepto de la decencia y el orden también es un tema que muchas veces se ha convertido en un problema en la iglesia. Muchos hermanos creen que la decencia y el orden está relacionado solo y exclusivamente con el silencio. Entonces, el silencio se convierte en algo, eh, casi una exigencia en la mayoría de las congregaciones. Nadie puede hablar, nadie puede manifestar, nadie puede cantar, nadie puede levantar las manos, todos se tienen que comportar de manera espontánea, perdón, de manera estandarizada, todos tienen que estar sentados, todos estén de rodillas o todos de pie, y hay una cantidad de requerimientos humanos que se han impuesto en las iglesias, que finalmente lo único que hacen es tergiversar el Evangelio de la salvación en Jesús. Yo creo que el Evangelio de Cristo tiene la libertad de poder hacer que cada uno que cree en Jesús pueda manifestar su modo de adoración, pero con decencia y con orden. Que no haya ni los extremos del barullo y el desorden, ni tampoco los extremos de la inactividad o la indiferencia hacia las cosas de Dios. Es menester que cada cristiano, al entender bien el mensaje de Cristo, manifieste en su corazón y en su vida diaria lo que realmente el Señor te ha dado como privilegio. Comprender plenamente su plan de salvación, comprender la manera como tú, tú te puedes manifestar en la congregación y no hacer de las situaciones o circunstancias de un grupo o de la mayoría o de la élite del grupo de la iglesia un problema para evitar o contrariar la predicación del Evangelio de Cristo. Eh, creo que cada uno de nosotros sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque de algún modo muchos de nosotros hemos sido influenciados por una cultura religiosa, una cultura de adoración que muchas veces linda con lo, con lo prohibitivo, con aquello que no necesariamente es lo que el Señor quiere como una manifestación voluntaria, espontánea, del corazón, siempre entendiendo que estamos en una congregación y mantenemos el orden adecuado como para poder hacer que los demás también vean que Dios obra en nuestros corazones o en nuestras vidas. Más de una vez hemos intentado explicar lo que muchas veces algunos no lo entienden. La forma de consagrar un lugar o, o tener un lugar donde se puede adorar no necesariamente debe ser el motivo de nuestra adoración, sino debe ser la intencionalidad. Que llevo consigo para que dentro de esas formas yo pueda aprovechar que el evangelio pueda llegar a mi corazón, que el evangelio pueda ser compartido con otros, que el evangelio pueda desarrollar el, con, el concepto de ser evangelio, que ser buena nueva para otras personas y no simplemente un acto externo que muchas veces solamente es hipocritón o simplemente una manifestación externa sin sentido, que no desarrolla realmente en el cristiano el sentido de ser un verdadero cristiano. Muchas veces lo he manifestado que yo quise buscar a Dios en la formalidad y lo único que encontré simplemente es el vacío, el, la forma, eh, yo diría hasta la, el cumplido de aquello que se debe hacer, pero no necesariamente llena el corazón. Cuando vas a la iglesia y tienes que cantar porque alguien te pide que cante, cuando vas a adorar supuestamente de rodillas y alguien te pide que te pongas de rodillas, pero no es una expresión personal, no es una cosa que nace de tu corazón, generalmente va a ser una forma externa que finalmente vamos a de alguna manera cumplir y que finalmente va a satisfacer nuestro ego o nuestra forma eh, establecida de que bueno fui a adorar y lo hice de la manera como me pidieron y finalmente cumplí pero finalmente no encontré lo que yo buscaba que era llenar mi corazón hablar con dios con sinceridad porque era una forma externa entonces qué hacer en ese caso me piden que me arrodille porque vamos a comenzar la, la adoración o vamos a comenzar el espacio cultural y qué hago me arrodillo o no bueno, sí, me arrodillo, pero yo aprovecho esa forma externa para poder yo entregar mi corazón, encontrarme con mi Dios, y en la oración encontrar un acto sincero en el cual yo le abro mi mente y mi corazón a Dios. Cuando es la hora de cantar, o sea, pónganse de pie, vamos a cantar, o vamos a hacer un espacio de cantos. Entonces, vamos a cantar, y cuando cantamos, ¿qué hacemos? Simplemente repetimos las canciones, simplemente nos las sabemos de memoria. Se ha hecho un estudio que en la mayoría de congregaciones no pasa de... Eh, si tienen mil canciones, usarán pues el 10% de esas canciones para sus adoraciones. No utilizan otros cantos más que los conocidos. Es casi una rutina, algo tan externo, algo tan este, eh, bueno, rutinario, como dijimos, repitiendo la palabra, y que no tiene muchas veces sentido, que no desarrolla un contexto en el cual la persona pueda expresar de manera natural, de manera interna, hacia lo externo, de lo, la intencionalidad que tiene al adorar. ¿Qué voy a hacer entonces mientras se canta? Pues pensaré yo en las letras, yo tendré una actitud diferente, entronizaré, o sea, voy a ser consciente de la letra del canto y cuando yo digo que canto, que reposo en el Señor, pues reposaré en el Señor, pondré mi confianza en Él. Si digo que tengo comunión en mi Señor, voy a tratar de buscar esa comunión. Es decir, que toda la formalidad de la congregación no se convierta en formalidad para mí sino que se convierte en una oportunidad para que en él yo pueda manifestar un acto sincero de adoración al Creador. El apóstol Pablo, en el acto de hablar en lenguas, de profetizar, que se convertía ya en un barullo, parecía un mercado la iglesia, todo el mundo gritando, todo el mundo diciendo cosas feas, palabras, vamos a decir, no feas, pero supuestas manifestaciones del Espíritu de Dios, Estaban realmente trayendo a la iglesia un acto de confusión, se había convertido la iglesia en un desorden. El apóstol dice, por favor, si alguien va a hablar en lenguas, hable en lenguas, pero alguien interprételas. Escuche a alguien y pregunte qué es lo que está diciendo o si sabe, pues dígalo a la congregación. Si alguien profetiza y tiene el don, pues profetice y nosotros escuchando podremos entender y el que tiene la capacidad de entender pueda pues eh, enseñarle a otros el mensaje de Cristo. O sea, el mensaje que Cristo le ha dado a ese que está profetizando, pero hagamos las cosas, finalmente, él termina diciendo, decentemente y con orden. Pero ese orden, esa decencia, que no se convierta en un parámetro, en un paradigma en el cual nadie puede manifestarse, nadie puede hacer otra cosa más que le nazca del corazón porque está prohibido. No hagamos que los privilegios que Dios nos ha dado se conviertan en en rudimentos humanos que destruyan el mensaje y el propósito que el mensaje tiene para cada uno de nosotros. Termino diciendo que es el propósito de Dios, con cada cosa que el Señor nos enseña, que cada uno de nosotros entendamos a plenitud qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros. Les voy a decir algo, al final de todo, cuando el Señor man se manifieste, cuando su reino se establezca, no te van a preguntar a qué congregación fuiste, a qué iglesia fuiste, si te sentaste, si te pusiste de pie, si te arrodillaste, te van a preguntar, ¿Qué es lo que hiciste con lo que sabías? ¿Cómo tú manifestaste aquello que tú necesitabas en tu corazón manifestarle a Dios? que es lo más importante en la vida de un cristiano? Cuando escribí mi libro, Yo creo, es justamente lo que yo quise enseñar. Muchos no lo entendieron, hasta me prohibieron vender el libro dentro de mi congregación, pero muchos lo adquirieron y muchos me dijeron gracias por el libro. Me ayudó a entender muchísimas cosas, entendí a conocer a Jesús más de cerca, busqué en mi Salvador, en esa reunión personal, en esa intimidad, encontré que mi Salvador sí tenía, tenía algo para mí y en forma especial para guiar mi vida. Creo que cada uno de nosotros tiene una forma de buscar a Dios y nadie debe imponerle a otro lo que cree para poder llegar a Dios. Dios no tiene un método, tiene muchos métodos y esos métodos los establecemos nosotros en nuestra relación con Él de acuerdo a la impresión que el Espíritu Santo ha producido en nuestros corazones. Que este mensaje de esta noche te ayude también a entender que Dios no está buscando fórmulas ni formas, está buscando corazones y mentes sinceras que tengan la intencionalidad de acercarse a Él para recibir su bienestar, su bendición y vivir en paz. Que Dios te bendiga en esta noche. Oramos. Gracias, amado Padre, por el privilegio de tu palabra. Enséñanos a ser sinceros. Enséñanos a vivir una vida de consecuencia con lo que nosotros somos. No estoy diciendo que seamos perfectos. Te estamos pidiendo que nos ayudes a vivir una experiencia de relación contigo y no necesariamente de formas externas, de confusión, porque nosotros fuimos hechos para ayudar a otros a comprender tu amor y a llegar a ti de la manera más oportuna y más informal, tal vez, por decir una palabra, porque tú eres un Dios que te acercas a cada uno, conforme su necesidad, conforme tu propósito. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, como todas las noches de en adelante, a las 7 de la noche, reflexiones de la Biblia, con un servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana. Si quieres que este mensaje sea conocido por otros, compártelo.